El Cantábrico, como buen lugar atemporal, eterno. Pues cómo no puede tener mitos. Y efectivamente... Tenemos el mito de la estación de limpieza de los peces luna y el mito del caballito de mar del Cantábrico. Encontrar estos dos mitos en una sola semana es que te han bendecido las olas. Yeah. We'll be